Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Andrés Echandi, Head of General Managers de jeeps que básicamente está liderando la rápida internacionalización de esta fintech que recientemente levantaba 160 millones de euros en una ronda liderada por Tencent y que además en una etapa anterior lideró el crecimiento de Uber en Centroamérica, así que es todo un titán del crecimiento. Bienvenido Andrés. Corti, un gusto estar acá, muy emocionado de, de hablar un poco acerca de expansión y, y cómo, digamos, he trabajado en esas áreas en diferentes compañías. Nada, vamos a aprender mucho de ti, pero vamos a empezar un poco por tu historia, porque viendo cotillando un poco tu perfil de LinkedIn, he visto una cosa muy curiosa y es que tú eras microbiólogo en el banco de sangre en de los hospitales públicos más grandes de Costa Rica y te metiste al mundo de los negocios. Cuéntanos tu historia, cómo, de, de, de dónde vienes y cómo fue ese cambio. Bueno, no, eh, sí, digamos, yo cuando me gradué del colegio no, no tenía una idea muy clara de lo que quería estudiar. La verdad, me interesaban los números, me interesaba el derecho. Eh, había pensado en ingeniería industrial, tal vez entrar a derecho. Pero la familia tenía un negocio que, que era un negocio familiar en microbiología y entonces al final tomé la decisión de entrar a microbiología. Como te digo, a mí me gustaba de todo. O sea, siempre fui una persona muy curiosa, entonces no tenía como eso de decir me encanta esta cosa no, no era lo mío, yo le entraba todo un poco. Entonces, cuando entré a microbiología, eh, obviamente me gustó, me pareció muy interesante. Y cuando me gradué de la Universidad de Costa Rica, eh, quería traer un trabajo que me retara del lado de microbiología. Y los trabajos que más buscaba la gente eran trabajos en hospitales públicos, porque ahí uno aprendía mucho, ¿verdad? O sea, uno estaba sentado ahí, uno era una persona joven, pero inmediatamente te ponían en un rol de ser responsable de alguna función de laboratorio. Y ahí entonces me dio la oportunidad de trabajar manejando un equipo de hasta 10 personas que eran técnicos de laboratorio, haciendo todas las pruebas, manejando el banco de sangre, trabajando en el turno de la noche como el único microbiólogo del hospital a los 23, 24 años. Entonces, es una cancha muy buena como para aprender mucho acerca de cómo liderar equipos, ver cómo se trabaja, digamos, desde la perspectiva de ser una unidad dentro de un todo que es el hospital, tratando de sacar los resultados para las, los pacientes, que es lo más importante. Y ahí, digamos, me, me, me pareció muy interesante, pero a la misma vez era un poco repetitivo lo que se hacía eh, hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, el día a día era similar. En ese momento entré a sacar una maestría en la Universidad de Costa Rica también de Biología Molecular y empecé a pensar en, digamos, cuál era mi futuro. Y empecé a pensar y dije, bueno, si sí, saco la maestría, después saco un doctorado, me voy afuera, estudio 3, 4 años y después entro tal vez a hacer investigación, me hago tal vez algún académico en alguna universidad y dije quiero hacer eso y la respuesta fue creo que no quiero ser un poco más abierto quiero probar diferentes cosas y ahí fue cuando tomé la decisión de salirme un poco tal vez de, de, de la parte de, de la clínica y dije qué es lo que me va a dar más valor en, en opciones o sea qué me va a abrir la opcionalidad de poder hacer otras cosas y la respuesta era sacar un MBA porque era como llegar maestría de administración Ahí aprendes de negocios y podés entrar y posicionarte en cualquier otro lugar que quisieras. En ese momento de mi vida lo que yo pensé era, Dave, hey, salgo de la maestría, entro a trabajar en salud y después puedo ayudar al negocio familiar, que era un laboratorio clínico en, en Costa Rica, eh, donde tal vez la familia necesitaba un poco como la parte más administrativa. Entonces era como un buen complemento. Eh, no terminé ahí. Eh, mi papá todavía me lo reclama de vez en cuando, pero un poco así fue la, la decisión. La microbiología muy interesante, me encantaba, pero cuando me puse a ver 10 años a futuro, 15 años a futuro, quería probar diferentes cosas. Y, y los negocios te dan la capacidad de entrar y trabajar en diferentes áreas eh, y por eso fue el que tomé la decisión de irme a Estados Unidos, me fui a, a Stanford y, y ahí logré sacar la maestría de administración. Qué bueno. Y, y decidiste luego emprender, ¿no? Creo un poco que, que en algún momento montaste tu propia empresa, me aprecio por el LinkedIn. Sí, ahí cuando estaba en el hospital, pero ya estaba entrando un poco a pensar en el tema de administración, eh, la familia tenía algunas ideas de cosas que querían hacer y uno era un banco de sangre corto umbilical Entonces ahí lo que hice yo fue que entre renunciar al hospital y irme a la maestría, tuve como unos 6, 7 meses en el cual entré al negocio familiar eh, y ahí empecé a trabajar para levantar capital para montar este banco que se lanzó, se llama Criocel, opera todavía en Costa Rica, ya tiene... 15 años de, de estar operando eh, y fue una experiencia muy buena, o sea, tuvo sus retos obviamente era la primera vez que trataba de levantar un negocio desde cero eh, teníamos socios, entonces un poco como tratar de negociar y trabajar con otras personas que tenían influencia e, e inherencia sobre la estrategia de la compañía y era un ambiente que estaba bastante competido en ese momento, estaba empezando era como tal vez como lo más nuevo en, en medicina en ese momento y entonces había muchas, digamos competidores a nivel nacional entonces fue muy interesante, fue pequeño el negocio ¿verdad? Al final del día era un negocio relativamente pequeño, pero aprendí mucho acerca de cómo empezar un negocio, cómo sacar permisos, temas regulatorios, eh, empezar a contratar a las primeras personas, eh, tratar de hacer un poco de todo en la parte de mercadeo y sin experiencia tal vez en negocios. ¿verdad? Yo venía de un, un panorama completamente clínico, entonces digamos que me llevé los golpes eh, de una manera <ríe> muy interesante antes de ir a la maestría. Qué bueno. ¿Y, ¿Y cuáles serían a lo mejor los tres principales aprendizajes de esa etapa que te hayan servido luego posteriormente en, en otras etapas? Yo creo que el número uno es cuando uno entra a trabajar con fundadores y con personas que son socios en un negocio tener muy alineado el norte al que uno quiere ir y asegurarse que las personas que están invirtiendo en el negocio compartan un poco la visión que tiene uno. Eh, nosotros en esos primeros seis siete meses, tuvimos diferencias un poco estratégicas con el socio que entró con nosotros. Y eso genera mucho real interno, ¿verdad? O sea, no, no hay un norte claro, eh, hay diferentes perspectivas. Y muchas veces eso se puede trabajar, ¿verdad? Y se puede llegar a, a un acuerdo común y llevar una dirección. Pero también es importante, al principio, especialmente, tratar de tener como una alineación bastante clara de dónde quiere ir uno antes de entrar con todo el negocio. Porque ya cuando estás adentro y ya salen estas, estas situaciones donde hay como diferentes perspectivas, es más duro un poco como hacerlo. Lo segundo es, creo que si vas a emprender, tenés que estar al 100. Yo en ese momento estaba un poco pensando en que ya me iba la maestría, eh, tenía también trabajo en el laboratorio de la familia más del día a día. Entonces, le estaba entregando como un 50% a este proyecto. Eso no es una receta para, para que las cosas salgan bien. O sea, creo que emprender es consume tu vida y, y un poco, si uno no va a entrar con el todo, uno va, tiene que saber que tal vez los resultados no van a ser los mismos. Entonces, yo creo que en esa situación aprendí que si uno no está al 100, creo que... Tal vez no es la mejor idea entrar a un negocio y montarlo uno, especialmente si uno es el responsable principal, ¿verdad? O sea, si vos estás invirtiendo en el negocio, vas a ser parte de la junta directiva, eso te va a permitir un poco, tal vez, tener más flexibilidad. Pero si vos sos el que está manejando ese, esa empresa, tienes que estar al 100. Y, y esa es la segunda que diría yo. Eh, la tercera también es que hay que hacer un buen business plan y entender muy bien el tamaño del mercado. O sea, al final uno pone números en papel, uno cree que el mercado va a ser enorme. Y ya cuando uno empieza, tal vez hay más competencia de lo que uno pensaba y tal vez las expectativas de repente se reducen. Y entonces, la... y esto era un negocio muy, muy puntual, ¿verdad? O sea, era un espacio muy limitado. No era algo que estábamos buscando expandirnos a varios países, sino que era como tratar de traer un negocio viable en un área específica de la salud en un mercado más pequeño. Pero de hey, cuando te limitas un poco a un mercado pequeño, los resultados van a ser más pequeños, ¿verdad? Entonces, al final del día, si uno lo que está buscando es una idea grande, hay que pensar en grande, hay que buscar... ¿Qué industria puedo tener un poco de disrupción o cuál es un mercado que está en expansión que me va a permitir crecer con el negocio también y con el mercado? Porque al final, si te vas por un mercado más acotado y más pequeño, no vas a tener el crecimiento que tal vez vos quisieras tener. Entonces, yo diría que esas son las tres lecciones que aprendí. Qué, qué bueno ese Estoy muy de acuerdo, aparte en esta parte, ¿no? De, de mercados grandes y, ta, y también como sectores donde, donde haya viento de cola, ¿no? Pues eh, a ti luego te, te ha pasado, ¿no? Pues eh, estuviste, eh, ya llegaremos a Uber, ahora estás en jeeps que también mundo fintech y particularmente en Latinoamérica, eh, pues bueno, es, es un momento idóneo. Eh, después de esto, eh, antes de entrar en Uber, ¿estuviste en Boston Consulting Group, puede ser? Sí, estuve, estuve ahí tres años, entonces... Cuando me gradué de la maestría, estaba en, en Palo Alto, en Stanford. Eh, ahí el ambiente vive, emprendedurismo, ¿verdad? O sea, todos los compañeros de uno quieren montar sus empresas. Pero como yo tenía ese, eh, digamos, eh, educación un poco no tradicional, mi experiencia había sido más en salud y desde una perspectiva operativa clínica en salud, lo que yo quería era un poco tener experiencias en diferentes industrias y en diferentes funciones del mundo de negocios. Porque yo no venía, más allá de haber trabajado en, en este startup que monté, no tenía esa experiencia, ¿verdad? No, no, no sabía eh, qué era la diferencia entre, eh, no sé, marcas de, de retail o cómo se trabajaba en líneas aéreas o en restaurantes o cómo se trabajaba en la perspectiva organizacional de una empresa qué era mercadeo, cómo se operacionalizaba el mercadeo, cómo se trabajaba en mercadeo, las operaciones, qué eran. O sea, yo no tenía ni idea de nada y las consultoras al final del día son una excelente escuela. O sea, yo entré ahí, trabajé como loco, esa es la realidad. O sea, son semanas de 100 horas todas las semanas, eh, dependiendo del proyecto y dependiendo de quién fuera el, el líder, digamos, del, del proyecto. Eh, podías hacer cosas muy diferentes y entonces yo tuve la dicha de trabajar en todo Estados Unidos en áreas como, no sé, eh, la combinación de dos empresas de, de salud. Y entonces era un tema de oficina de manejo de proyectos, encontrando eficiencias, encontrando, digamos, temas más organizacionales. Trabajé en optimización de menús para cadenas de comida rápidas en Estados Unidos. Eh, trabajé en... Eh, eh, Trabajo del consumidor, entender los consumidores que querían de una empresa en particular. Trabajé en temas de Internet. Eh, cuando se estaba abriendo el .com y el .net a .pizza, por ejemplo, había muchas dudas de si eh, iba a, a destruir un poco el negocio que tenían algunas compañías que se enfocaban en vender, ¿verdad? Los coms y nets. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Y, y eran proyectos muy diferentes. Entonces, creo que me dio una escuela bastante holística de, de qué son los negocios cómo funcionan diferentes industrias, cómo funcionan diferentes funciones. Y un tema muy interesante fue la parte analítica de tener que sentarse y que te digan, decime el tamaño de la industria de productos orgánicos de bebé en Estados Unidos, porque eh, nos contrataron para hacer el due diligence de, eh, de esta empresa que la quiere comprar un, un private equity, ¿verdad? Y ahí yo no tenía la menor idea de nada. Me tenía que sentar, buscar internet, Dónde está la data, o sea, qué dicen de las compañías más grandes, cómo está creciendo el mercado, qué puedo esperar y hacer modelos, verdad, bastante sólidos, porque de eso se basaba que el cliente comprara o no comprara una compañía. Entonces, y, y, y ahí en eso sí, en consultoría trabajas en un equipo, pero vos sos dueño de tu módulo. Entonces, nadie va a llegar a decirte, hey, te voy a ayudar para que lo saques. No, o sea, es lo necesitamos para el viernes, el martes dame lo que tengas el viernes. Y eso es ir a trabajar y ir a sacarlo. Entonces, es una muy buena escuela y aprendí mucho desde la perspectiva analítica y, o sea, manejar Excel muy bien, a, a buscar datos, a manipular datos, que eso en los negocios es, es una herramienta que, que es importantísima. No importa, digamos, si estás en mercadeo, las personas en mercadeo que se pueden diferenciar son los que saben hacer todo lo de mercadeo, pero también los que pueden llegar y decir, entiendo la data, puedo sacar la data, puedo trabajarla y puedo presentar digamos, lo, las implicaciones de estos números a el resto de la compañía. Y ahí es la diferenciación, yo creo, que hace que alguien pueda, digamos, surgir más allá, especialmente hoy en día, donde todo es data al final del día. Toda la razón. Eh, ¿tú ¿Recomendarías tú, imagínate, si algún, alguien que quiera emprender, recomendarías pasar por una consultora? Porque no eres el único, un... o sea, conozco bastantes perfiles como tú, de, de gente que pasado por consultora eh, y luego o ha montado sus proyectos o ha ido a liderar una, una startup de alto crecimiento. O sea, no creo que sea necesario. O sea, no, no diría que es algo que es un requisito para poder emprender. O sea, la verdad no, no, no lo veo de esa manera. Pero sí da mucha escuela. O sea, da escuela de trabajar duro de la escuela, de cómo estructurar y cómo comunicar las cosas, porque mucho de la parte de consultoría es hacer la narrativa. Es cómo yo le presento al cliente la información que tengo, que cuente una historia, que lo haga querer ejecutar algo en particular y llevar, digamos, la decisión estratégica de la compañía o la dirección estratégica de la compañía en una dirección. Ahora, eso es importantísimo. Cuando estás trabajando en una startup o, o estás siendo un emprendedor, vos como líder, tenés que enseñarle a las personas que están entrando con vos en esta aventura cuál es el norte, hacia dónde vas. Y esas herramientas de consultoría, de contar una historia. O sea, yo me acuerdo siempre que yo me daba un proyecto, yo me sentaba y trataba de empezar a hacer el análisis de manera inmediata y me metía los números y pasaban ocho horas y veía un Excel con un montón de números por todo lado, pero no decían nada. Y lo que me recomendaban a mí siempre eh, los socios, digamos, de, de, de, de BCG era, no empieces por meterte la data. Salíte de la data, pensá en cuál es la historia que querés contar, pensá en qué información necesitas para contar esa historia. Y ya con una idea más clara, empecé a trabajar la data. Y eso ayudaba un montón a reducir como eh, el constante retrabajo al final del día, porque al final, si me iba en una dirección por ocho horas y no era la dirección correcta, después tenía que volver a hacer todo, ¿verdad? Y eso implicaba que no iba a dormir por un día. Entonces, eso era algo muy importante. Yo creo que eso es una herramienta que te da mucho. Ahora, la parte que no te da, es la parte de ejecutar. Al final del día uno hace análisis y uno presenta los análisis, y el cliente agarra eso y lo, lo ejecuta o no lo ejecuta. Pero uno no ve esa ejecución. Y es un excelente, digamos, eh, punto de partida al resto de mi carrera, porque cuando llevaba dos tres años ahí, yo dije, lo que, lo que me hace falta es, es llegar a ejecutar cosas. O sea, yo lo que quiero es poder decir, vamos a hacer esto, y hacerlo, porque sí, soy muy bueno dando recomendaciones o he aprendido mucho de dar recomendaciones, pero no sé cómo ejecutar las cosas. Y eso es lo que me faltaba. Entonces ahí fue cuando dije, ok, esto estuvo muy bueno, dos años y medio, excelente, aprendí mucho, pero quiero tratar de ser más operativo. Y ahí fue cuando cambié un poco y renuncié a consultoría y me regresé a Costa Rica. Y ahí entras ya en Uber, ¿no? En, más o menos en ese momento. Exacto, ahí, ahí volví y le di un, como decimos en Costa Rica, un alegrón de burro a mi papá, porque entré al negocio familiar con la intención de, de expandirlo. Eh, ahí empezamos a trabajar en unos proyectos de biología molecular que se lanzaron para, para el negocio familiar acá en, en Costa Rica. Y de casualidad, una compañera de la maestría eh, vio que había renunciado a BSG, que estaba en Costa Rica y ella trabajaba en la expansión de Uber en América Latina. Y me contactó eh, y me dijo, hey, ¿estás, estás interesado en, en, en entrar a Uber? Queremos lanzar Costa Rica. Y yo dije, por supuesto, <risa> o sea, brinqué a la oportunidad. Porque, bueno, Uber obviamente en ese momento era uno de los startups con o sea, crecimiento más extraordinario. Eh, todavía era una empresa que en el 2014, 2015, estaba en modo, en modo expansión al final del día. Todavía muy, muy de cómo crecen, cómo, cómo podemos expandir el negocio. Y entonces, eh, para mí fue, una, fue, fue muy simple la decisión. Le dije a mi papá, mira, da, dame unos años, eh, eventualmente volveré, pero por el momento creo que, que esa es una oportunidad que, que no ha tenido. Y eh, tomé la decisión de entrar a Uber. Ahora, una cosa muy interesante fue que no entré como gerente general de Centroamérica, que era un poco lo que yo quería hacer. Había ya alguien en el proceso y eh, de hecho es una persona que quiero mucho, Humberto Pacheco se llama, es, es un mentor para mí. Eh, él era alguien que yo conocía de antes porque el hermano menor era uno de mis mejores amigos. Y cuando yo estaba en el proceso, en la entrevista para Uber, me llegaron y me dijeron, mira, ya no está el rol de gerente general. Si querés, puedes irte a Colombia a ser el gerente general de Cartagena y Barranquilla. Eh, y yo dije, bueno, no sé, acabo de volver a Costa Rica, quiero quedarme en Costa Rica. Eh, la oportunidad de ser gerente general número tres en un mercado, porque Uber en ese momento tenía tres gerentes en, en, en Colombia, uno por cada ciudad, Medellín, eh, tenía Bogotá y después Cartagena-Barranquilla. Eh, me pareció más interesante con una persona que ya conocía, que le tenía confianza, que pensaba que yo podía aprender mucho de, de, de él, entrar en un puesto tal vez que era más operativo, de gerente de operaciones al final del día, pero iba muy alineado a lo que quería hacer que era en verdad ejecutar las cosas y era el gerente operativo número uno en, en Costa Rica. Y bueno, de ahí entré ahí y desde el día uno fue entrarle a todo, hacer de todo. O sea, llegábamos, había el, el, la persona que era, que lanzaba, que de hecho también era costarricense, se llamaba Max Cortés, eh, con Humberto de gerente general y yo trabajando desde el lado de operaciones. Y ahí fue entrarle a todo, ¿verdad? O sea, es en verdad el, el sentimiento de un startup de Estoy en la mañana haciendo presentaciones para los socios que quieren entrar a la plataforma, explicándoles cómo usar la aplicación, tomándole fotos a los documentos, ¿verdad? Y a las tres horas era, OK, ahora sí, cómo estructuro el precio o la estructura, digamos, de, de dónde necesitan estar los socios, dónde está la demanda, cómo envío correos a los socios que están atascados en el embudo, digamos, de, de, de entrar a ser activos en la plataforma. Eh, y muy, muy interesante toda esa parte eh, porque era, no sé, dos horas de traer gente a la plataforma, tres horas de ejecución operativa, dos horas de otra sesión de traer gente a la plataforma. Entonces, uno trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, tres sesiones en frente de personas, hablándoles de cómo usar la aplicación. Y después, en las seis horas que te quedaban restantes, era hacer servicio al cliente. o sea Literalmente, en la noche llegaba a mi casa, y me sentaba y mi nombre era eh, Fernanda, eh, porque <risas> obviamente nos poníamos otros nombres, pero entonces yo era Fernanda y yo respondía eh, tiquetes de los socios. Eh, pasó esto en un viaje, pasó lo otro y eh, había competencias de ver quién podía responder más tiquetes. O sea, yo creo que yo lograba hacer como dos a la semana, algo así, eh, de servicio al cliente, que es, que es o sea, algo increíble. Pero te da... Una experiencia de entender lo que está pasando en el mercado, de entender lo que está pasando en la plataforma, de entender lo que están viviendo los usuarios y los socios, ¿verdad?, en, en, en, en el día a día. Y eso te informaba las decisiones que como negocio tenías que tomar, porque tal vez te dabas cuenta que los precios en largas distancias estaban siendo muy bajos. Ah, mira, entonces, ¿cómo el algoritmo va a trabajar en, en ver cómo optimizamos esa parte, verdad? Entonces, es muy interesante como el, estar muy metido en el día a día. Qué bueno, ¿no? De tener información de primera mano e ir adaptándolo y de ahí, de ahí fuiste un poco escalando, ¿no? Al final acabaste llevando toda la operación de, de Uber en Centroamérica. En esa fase, ¿cómo, o sea, cómo empezaste tú a pensar en, en, entiendo que llega un punto en el que tú empiezas a pensar en cómo replico, ¿no? En procedimentar, en replicar, en crear un playbook. Cuéntanos un poquito cómo llegas ahí. Eso fue muy interesante porque en ese momento en América Latina Uber operaba, en acaba de lanzar Brasil, estaba en Chile, estaba en Colombia, estaba en México. Colombia y México fueron los primeros países, después Brasil, Chile, Perú también, Panamá ya estaba lanzado, pero había muchos mercados que todavía no en América Latina. Entonces, un poco... Eh, al equipo de Costa Rica, al haber lanzado Costa Rica, y tuvimos muy buenos resultados, o sea, muy buenos resultados, de ahí contratamos a otros gerentes de operaciones, eh, teníamos un equipo muy sólido de personas con una clara idea de, de cómo ejecutar las cosas. Y como no se habían lanzado otros países y tal vez de Estados Unidos no había eh, el enfoque en expansión específica en países más pequeños en América Latina, un poco quedó a discreción de los equipos en cada región, decir, bueno, hey, si, si tenemos la capacidad de ir a lanzar Guatemala, ¿por qué no hacerlo? Eh, y entonces ahí un poco fue donde yo entré eh, y empecé a manejar la parte de expansión. Tenía un equipo, yo estaba viendo el equipo de, de, de Marketplace, que un poco es como el tema eh, más de, OK, ¿dónde está la demanda? ¿Dónde está la oferta? ¿Cómo trabajamos en juntar las cosas? pero había tenido la experiencia de primera mano del lanzamiento de Costa Rica. En ese momento estábamos lanzando Argentina y eh, el lanzador que era este Max Cortés me dijo, hey, venite a lanzar Argentina conmigo. Tenían un equipo ya local ahí, pero necesitaban más apoyo porque hey, Argentina era un país enorme. Entonces me fui a lanzar a Argentina. Hay historias increíbles. Eh, pucha, eh, Tuvimos situaciones bastante tensas en, en, en las primeras semanas del lanzamiento. Nos tuvimos que ir en ferry a Uruguay, donde ya habíamos lanzado Uruguay, porque pues, el sentimiento era que el gobierno en Argentina iba a atacar personalmente a las personas que estaban trabajando en el lanzamiento. Entonces, tuvimos que irnos a, a Uruguay en su momento eh, y trabajar desde allá haciendo el lanzamiento. Y yo estuve ahí como mes y medio, dos meses. Y entonces, tuve una segunda experiencia de lanzamiento. Y entonces, cuando regresé a Costa Rica, yo dije, Trabajemos juntos, pero podemos ir a lanzar a otros países. Entonces, fuimos a Nicaragua primero, hicimos todo el setup de la plataforma. Y allí lo que me di cuenta yo fue, lo más importante es poner cosas en papel. Hay que hacer el playbook. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo está la situación regulatoria? Hay que contratar a los mejores abogados externos que podamos tener, sentarnos con ellos, explicar lo que queremos hacer, entender la situación regulatoria en el mercado y entender qué avenidas tenemos para poder operar en ese país. Porque al final del día, Siempre hay avenidas, o sea, es, es muy interesante cómo desde la perspectiva regulatoria pueden haber vacíos, digamos, regulatorios, pueden haber situaciones en las cuales muy claramente se te permite operar en el mercado. Y entonces es entender dónde es esa oportunidad. Es poner en papel, ok, cuando voy a entrar en un mercado, entonces analizar la situación regulatoria. Segundo es entender la, la oferta y la demanda. Hay posibilidades, una oportunidad para ser un socio de plataformas como de Ride Sharing, ¿Es algo que es apetecible para las personas? ¿Dónde está la competencia? Y es hacer un estudio de mercado holístico de entender si yo entro a este mercado, cuánto puedo crecer, cuál va a ser el tamaño del mercado, entender muy bien la oportunidad al final del día. Y más allá de eso es decir, ok, internamente, ¿cómo yo lanzo la plataforma? O sea, ¿cómo puedo operacionalizar el lanzamiento de una plataforma? Entonces es entender, ok. En, en Uber era un poco, decíamos que era como jugar este juego que se llama Risk o Riesgo, que, que, que es muy interesante esa estrategia, ¿verdad? Pero literal había un, una herramienta interna donde uno llegaba y uno veía lo, el mapa del mundo y veía las diferentes provincias en cada país. Y entonces uno seleccionaba y decía, quiero activar este, este nodo, por así decirlo. Y entonces ahí uno ya entraba al sistema y podía empezar a trabajar con diferentes métricas, diferentes, digamos, eh, opciones que había en el sistema. Y entonces un poco era mapear muy bien, o sea, hacer un mapa básicamente de decir, lo primero que tengo que hacer es esto. Tengo que prender esto. Segundo es hacer esta otra parte. Tercero es hacer esto. Seleccionar los documentos que necesito solicitarle a las personas que quieren estar en la plataforma. Probar que los números de teléfono funcionen. Que cuando yo le mando un mensaje a un número de teléfono de Guatemala, ese mensaje entre al sistema. Y hay un sinfín de cosas. Me acuerdo que teníamos un Excel que eran como, no sé, 100 líneas de, de pasos a seguir. Pero nosotros lo pusimos en papel e identificamos qué eran las cosas que había que hacer. Y entonces uno llegaba al mercado y era, ok, voy a tomar viajes con competencia para ver el precio. Y tengo que medir la distancia y tengo que medir lo otro para ver entonces cómo optimizamos el algoritmo de precios. Entonces es muy interesante porque si vos no seguías uno de los pasos, podías prender el botón de lanzar al mercado y no funcionaban las cosas. Y eso nos pasó, en, hay varios ejemplos, pero pasó, eh, me acuerdo, en Ecuador se lanzó el mercado y no, no se podía hacer despacho. Y era porque había una regla de fraude que no permitía que se hiciera un viaje entre un socio nuevo y un usuario nuevo porque en mercados existentes se había identificado que eso era un modus operandi de fraude en el cual se inventaban números de teléfono y se hacían, digamos, asociaciones para hacer viajes largos que después la persona no tenía forma, método de pago y no se pagaba. Entonces, esa, esa regla de fraude evitó que se pudieran ejecutar viajes porque todos los usuarios eran nuevos, ¿verdad? Y, y era un tema que estaba puesto en la lista de cosas que hacer, pero nadie en el momento había dicho, se les había olvidado, se habían saltado de esa, esa, esa etapa. Entonces, para poder escalar, uno tiene que tener un playbook muy claro. Tiene que entender muy bien desde la perspectiva regulatoria, legal, operativa, de mercadeo. O sea, ¿quién, ¿cuál era el evento de lanzamiento? ¿Cómo vamos a lanzar? ¿Cómo ejecutamos eso? ¿Quién vamos a invitar? Eh, ¿Cuál es la relación que tenemos con el gobierno? ¿Cómo nos acercamos al gobierno proactivamente? ¿Se hace proactivo o se hace post lanzamiento? ¿Qué es lo que minimiza el riesgo? Y un poco entender cuál es el riesgo que uno está dispuesto a tomar y cuáles riesgos uno no está dispuesto a tomar y de ahí ejecutar sobre el plan que ya está muy bien, digamos, estructurado. Entonces, eso fue impresionante. Ahí lanzamos Guatemala, eh, se lanzó El Salvador, eh, se lanzó Honduras, eh, trabajé en el lanzamiento también de Ecuador, de Bolivia, en ese no, no proactivamente yo siendo el que estaba liderando, pero yo más bien ayudando ahí. Y entonces, conforme se fue creciendo, el equipo de Centroamérica y Panamá, eh, después había la situación en la cual México veía el Caribe, pero no habían tal vez tantas relaciones entre las Islas del Caribe con México y además para el equipo de México viajar al Caribe era bien difícil. Entonces, el Caribe se combinó con Panamá y ahí yo empecé a manejar la región de Centroamérica y el Caribe. Y eventualmente llegué a manejar la región andina, Centroamérica y Caribe. Entonces veía, eh, básicamente eran como 14 países. todos Centroamérica, República Dominicana, eh, Puerto Rico, que era parte de Estados Unidos, pero se veía, o sea, por temas de lenguaje y todo culturalmente, se veía desde el de, de, de, de equipo de Centroamérica y región andina y Caribe. Colombia, muy interesante también. Hay muchos temas regulatorios con el gobierno, muy muy mucho aprendizaje. En Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces, eh, era la... En América Latina había cuatro regiones, estaba Brasil, México, Cono Sur, que era Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, y el resto. Y entonces a mí me tocaba el resto. Pero era muy interesante porque el resto implicaba, no sé, había mercados maduros como un Costa Rica, un Colombia o un Panamá, pero había mercados recién lanzados como Honduras. Se lanzó Jamaica los últimos meses que estuve en, en, en Uber. Y entonces uno tenía que enfocarse en qué es lo necesario para este mercado contra qué es lo necesario para este otro mercado. Y entonces uno tenía que ser muy, digamos, ágil en el sentido de tener que estar con estrategias distintas para problemas distintos en los diferentes mercados. Y eso fue, digamos, yo amé mi tiempo ahí y mucho era porque la diversidad de los problemas que tenía que atacar era enorme, era enorme. Es una locura, al final 14 países, solo pensarlo, su vamos, suena, suena complicado. Eh Voy a avanzar porque, claro, ahora, en el fondo, tú, tú entras en Jips un poco para replicar eso, ¿no? O sea, para, para ser capaces de... Cuéntanos, te voy a pedir que nos cuentes un poquito sobre Jips que eh, eh, justo cuando grabamos esto, acabamos de publicar la entrevista con, con Rosa, aunque con ella hablamos mucho del ecosistema de Miami y cuenta un poquito sobre Jips, pero yo creo que, que aquí podemos profundizar un poco más. Y entras aquí un poco a replicar ese, eh, ese crecimiento. ¿Qué es Jeeves y qué le diferencia de Uber desde un punto de vista de, de crecimiento? Luego entramos un poco cómo lo, lo estás enfocando. Perfecto. Entonces, jeeps es una plataforma financiera que lo que busca es ser el socio, digamos, de compañías en etapa de crecimiento, ya sean, digamos, compañías que son puramente startups, ¿verdad?, o, o compañías emprendedoras. Pero también no, no es solo eso. Pueden ser de pequeñas y medianas empresas o empresas más tradicionales en los mercados en los que operamos. Y lo que busca hacer Jeeves es ser un socio comercial con esas empresas para ayudarlas a tener, digamos, una solución financiera que les permita, digamos, acceder a capital que sea no dilutivo, ¿verdad? O sea, capital que no requiera que entreguen parte de su equity o de sus acciones. Si, levantan, si levantas capital, ¿verdad? Con, con VCs. Ellos, digamos, obtienen una parte de tu equity. Nosotros lo que hacemos es que te damos crédito para que vos puedas crecer tu negocio sin que vos tengas que sacrificar ese, ese, ese capital de, de la empresa que estás montando, ¿verdad? Entonces, ese, ese capital lo podemos estructurar de diferentes maneras. Generalmente, trabajamos con tarjetas de crédito. Entonces, te damos una línea de crédito a vos. Vos esa tarjeta la usás para fondear los gastos de tu compañía. Te ayudamos en el back end porque, básicamente, tenés todo tus gastos en una sola, en tarjetas, en una sola plataforma y la parte muy interesante que nos diferencia es que operamos en más de 24 países. Entonces, si vos tenés operaciones en Colombia y en México, tenés todo tu backend financiero en una sola plataforma. Si tenés que operar de una manera tradicional, tendrías que ir a México a tener un socio financiero, un banco, tendrías que tener otro en Colombia, tendrías que tener otro en Chile y eso implica que tu back office, ¿verdad? O sea, tus los contadores, el equipo de finanzas, o sea, tenés que contratar más personas porque hey, tenés que reconciliar operaciones de varios países diferentes. Con nosotros eso se simplifica mucho porque todo está en la misma plataforma y vos podés hacer los cortes por mercado que querás hacer. También, ¿verdad? Te damos financiamiento para crecer. Si vos querés invertir, por ejemplo, no sé, necesito mil dólares para expandir mis operaciones a otro mercado o quiero montar, eh, quiero contratar un equipo de ingeniería, y necesito cierta cantidad de dinero para poder expandir mi equipo. Nosotros tenemos la capacidad de trabajar con vos, ver cuánto capital has levantado, cuánto tenés en el banco, y te podemos decir, mira, o sea, podemos trabajar con vos para darte una línea de crédito de 300 mil dólares para que expandas tu equipo y uno lo pagas a plazos. Y pueden ser préstamos de, de 12 meses, pueden ser préstamos de trabajo de capital de tres, de, o sea, de un mes, dos meses, tres meses, pero te ayuda a no tener que quemar la plata que te costó tanto, que te costó tanto levantar creciendo tu negocio, sino que puedes usar el crédito nuestro para poder crecer tu negocio. Entonces, de esa manera, lo que somos, somos aliados de las empresas para fondear su crecimiento. Y obviamente, entonces, generamos una relación a mediano o largo plazo. Tenemos, por ejemplo, en México, la capacidad de hacer pagos locales a través de la plataforma de, de Space. Entonces, vos puedes pagarle a todos sus proveedores. Haciendo un SPAY masivo, digamos, tenés una lista de 50 personas a las que tenés que pagarle. Las subís a nuestra plataforma, se ejecutan las transacciones y ya hiciste todo tu trabajo de pago de final de mes, ejecutado en un solo día y en un proceso de una hora. Entonces, un poco lo que queremos hacer es ser esos aliados, ese aliado financiero que te va a satisfacer el 90% de las necesidades que tenés como compañía, como emprendedor y como fundador. Y que lo que buscamos es que nosotros nos preocupamos por esta parte, y vos ya no tenés que preocuparte por eso, lo que te libera tiempo para enfocarte en lo más importante para vos, que es crecer tu negocio. Hmm. Eh, siendo una fintech, claro, la, yo la mayoría de la fintech incluso que, que veo, al menos en, en España y alguna de Latinoamérica, es eh, empiezan como en un mercado, intentan coger mucho volumen en, en este mercado eh, y luego se expanden a otro. Sin embargo, vosotros estáis creciendo múltiples mercados muy rápido. ¿Por, por qué este enfoque? Yo creo que el enfoque ahí, y lo interesante... Si uno ve el sistema financiero internacional, es sumamente fragmentado, o sea, es muy, muy, muy fragmentado. Por eso es tan complejo para una compañía expandirse a otro país, porque requiere, tengo que hacer una entidad, tengo que después sacar una cuenta bancaria. Cuando llegas a eso, los bancos te van a pedir, dame los últimos seis meses de, de ingresos de tu compañía. De ahí, no los tengo porque literalmente la compañía la estoy montando la semana pasada. O sea, acabo de sacar la entidad y necesito que me den una cuenta bancaria. Y, y no es fácil, no es fácil hacer eso. Y lo que el fundador de Leap se dio cuenta fue que si uno monta una infraestructura internacional que después se pueda pegar a la infraestructura local en cada mercado, pero que todo fluya directamente a la base de datos de Jeeves como compañía, Vos podés, literalmente, tener la base internacional que te permita pegarte a la infraestructura local en cada mercado de una manera muy, muy, muy rápida. Entonces, lo que él se enfocó en los primeros años de Jeeves fue trabajar, que esto fue en el 2020, fue White fue Y Combinator 2020. Él se enfocó en el 2020, durante la pandemia, en crear esa infraestructura global que va encima de la infraestructura local. Y después fue a México y dijo, voy a probar en México. Si hago la integración, con un socio local, funciona. Me voy a Canadá, hago una integración en Canadá, funciona. Y cuando ya había probado en o tres mercados que una integración local con una infraestructura global te permitía crecer en ese mercado, obviamente el paso siguiente era decir qué compañías son compañías a las que yo puedo llegar y darles un excelente servicio al cliente, ¿verdad? Ofrecerles expansión a otros mercados de una manera rápida y ser un socio comercial con ellos en su crecimiento, Obviamente, startups. Startups que están en época de expansión, ¿verdad? Compañías que están que ya han levantado una serie B, una serie C y quieren crecer. Y también empezar a ser una opción para compañías que acaban de levantar serie A, serie B. Y conforme fuimos creciendo, nos dimos cuenta que también muchas pequeñas y medianas empresas, que tal vez nosotros dijimos no son una oportunidad, no tienen, o, o, o, o, o digamos, o los jugadores tradicionales en el ecosistema financiero, no los están buscando. No, no, no son de interés para ellos porque tal vez son muy pequeños. Pero de hey, cuando te están dando una línea de crédito de mil dólares y puedes usar eso, en vez de tener que pagar de tu plata todos los meses los gastos de tu compañía, te está ganando 30 días de capital de trabajo. Y esos 30 días hacen la diferencia para una empresa. Y entonces ahí nos dimos cuenta que, que era no solo un, un juego, digamos, o, o una expansión que pudiera ser global, que son los 24 países y por eso tomamos esa decisión, sino que también a nivel local se podría competir muy bien contra los jugadores más tradicionales. Y por eso yo creo que hay tan buen, o sea, eh, digamos, eh, product market fit, ¿verdad? O sea, hay, hay tan buen eh, resultados en términos de crecimiento porque estamos solucionando problemas que no son únicos de una compañía en México. No, las compañías en Colombia tienen los mismos problemas. Y entonces cuando vos puedes resolver problemas que son los mismos en varios mercados, tu escala es enorme. Ahora. Eso viene con retos, ¿verdad? Porque al final del día, eh, de ahí, no necesariamente tu plataforma funciona exactamente igual en México que lo que funciona en Colombia. Entonces, una de las cosas que para mí fue una discusión estratégica muy interesante cuando yo entré, que fue en agosto, ya así, agosto del año pasado, fue de, definir cuándo era el momento de decir, no nos expandamos más internacionalmente por un tiempo para enfocarnos en trabajar y poder tener la infraestructura y las bases de datos correctas en cada mercado para poder competir y ser el mejor en cada mercado y a la misma vez ofrecer esa escala global que nadie más tiene. Y entonces un poco eh, eso fue discusión. Seguimos la expansión por un tiempo, ¿verdad? O sea, porque al final lanzamos Perú, se lanzó Chile, se está lanzando Brasil en este momento, en Europa ahora eh, estamos operando ya en Reino Unido, en España también. Ya vamos a empezar a darle más cariño al resto de los países de Europa donde podemos operar. Pero, entonces, ese tema de expansión contra, yo le digo que es como lo ancho contra lo profundo, ¿verdad? O sea, eh, hay, digamos, cosas que se dan si uno escoge una o la otra, pero cosas que se entregan también, ¿verdad? O sea, es, es todo trade off. O sea, aquí vos das algo, pero perdés otra cosa. Entonces, esa es una cosa muy, muy, muy interesante también. Pero si, si me pongo a pensar en la experiencia que tuve en Uber es muy similar. Yo quiero lanzar Brasil para, para jeans. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, contratar a los abogados. Sacar la entidad. ¿Cuál es la situación regulatoria? ¿Qué se nos permite hacer o no? ¿Cuáles productos puedo lanzar? ¿Puedo lanzar tarjetas de crédito? ¿Sí o no? ¿Necesito tener un BIN local o, necesito tener, o puedo usar una tarjeta internacional? Si tengo el BIN local, ¿qué implicaciones tiene desde la perspectiva de impuestos? ¿Puedo mover la plata de afuera y adentro o no según la regulación local? ¿Qué permisos necesito para poder hacer préstamos? ¿Cómo empiezo a registrarme para hacer eso? Y una cosa que no mencioné anteriormente, que es muy, muy importante, es el tema de que los procesos se tienen que llevar en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque si no, si todo lo tratas de ser secuencial, te atrasas. Duro dos meses sacando la, la entidad. Si te esperas para empezar a montar el producto después de tener la entidad, entonces son los dos meses de eso y después dos meses en montar el producto son cuatro meses. Si vos empezás a montar el producto mientras estás sacando la plataforma o el permiso regulatorio o montar la entidad, entonces esos dos meses son dos meses y sacaste cuatro cosas a la vez. Y muchas veces las personas creen que tiene que estar listo A para poder ir a B y C. Pero lo que hay que pensar es cómo hago para hacer A, B y C al mismo tiempo. Y entonces llego a un punto donde voy a haber reducido el tiempo total del, del proyecto o de la iniciativa o de la expansión a dos meses en vez de dar seis. Y eso es algo que muchas personas... O sea, como que no, no, no, no, no tienen ese chip de decir cómo proceso en paralelo. Otra cosa, ¿verdad? También que no hemos hablado, pero contratar a las personas correctas. O sea, en, en, en Uber, cuando yo entré, ya era un, un startup que estaba convirtiéndose en un scale up. O sea, ya tenía un producto, los procesos estaban definidos en su mayoría, o sea, algunas cosas había que hacer y definitivamente hicimos mil cosas en los siete años que estuve ahí. Pero cuando yo entré ya había un sólido, digamos, ya, ya, ya estaba montado mucho. Cuando yo entré a GIFs ahora, ahora, hey, la compañía tenía 25, 30 personas y no había nada montado. Entonces era como, ok, ¿cómo hacemos para poder montar las cosas? Y ahí yo tengo un, un dicho, probablemente me lo robe de algún lado, no lo tengo muy claro, pero para mí son las tres P's. Personas, proceso y producto. Si uno lo ve de una manera secuencial o en el tiempo, producto siempre tarda mucho en llegar. Porque uno tiene que llegar, montar el código, estructurar todo, asegurarse que funcione, conseguir talento de ingeniería de producto. Es difícil en este mercado donde habían muchas compañías empezando, todo el mundo está peleando por ese talento. Sí, a los, a los, a los, a los escuchas del podcast, si van a estudiar algo a futuro, piensen en ingeniería, piensen en temas analíticos, porque al final del día, ahí es donde está la oportunidad en este momento. Entonces, producto tarda mucho en llegar. Pero cuando producto llega, soluciona el problema de una manera automatizada y entonces no tenés que fondear un montón de gente, no tenés que hacer mucho proceso manual. Proceso te ayuda a llegar a una solución 70-30. No te va a solucionar todo, pero te va a ayudar a hacer un proceso que sea automatizado en un 70%, que funcione bien en un 70% y que no requiera de tener un montón de personas también, porque entonces en vez de contratar 10 personas, contrato una, esa persona monta el, el proceso, el proceso se lanza en cada mercado y entonces con la misma cantidad de recursos puedo ejecutar y escalar las cosas 10x. Y el tercero es personas. Las personas, cuando uno está empezando, siempre los problemas los tiene que resolver con personas porque uno no puede hacer todo y entonces tiene que delegar. Y eso es una, una cosa clave. O sea, al principio hay que delegar, pero uno solo puede delegar si no contrata a las personas que sean mejores que uno. O sea, en Uber había una frase que era el bar raiser, el que levanta la barra, el que sube la barra. Y cada proceso de entrevistas tenía una persona que se dedicaba exclusivamente a decir, esta persona sube la barra de la compañía o no. Y si era un no, no se contrataba a esa persona. Y entonces uno tiene que contratar personas que son mejores que uno porque entonces ese problema que vos estás tratando de resolver, esa persona probablemente lo va a poder resolver también y tal vez hasta lo va a resolver mejor que vos. Entonces vos podés enfocarte en el otro tema mientras esta persona soluciona este tema. Y si esa persona piensa en montar procesos, en documentar, en poner las cosas en papel, cuando entra la próxima persona que contrates ya tiene montado el playbook de qué es lo que tengo que hacer para lanzar el próximo mercado. Entonces ahí de repente la escala se multiplica. Si tenés personas, vas a contratar, vas a tener mucho burn. Contratar es durísimo, además, ¿verdad? O sea, toma tiempo, meses. Pero si yo monto un proceso que me hace lo que me hacen cinco o seis personas, entonces, número uno, no tengo que contratar a 10 personas que después en dos años no van a tener que hacer. Y entonces ahí, pucha, tenés que recortar capital, sacar gente que es durísimo para la empresa, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar en el mercado, en lo que estamos actualmente, es un mercado donde hey, ya el mercado dio la vuelta. O sea, la plata gratis que había el año pasado ya no está. Ahora, ahora todo el mundo está viendo a ver cómo hace. Y ya hemos visto, desafortunadamente, de muchas compañías despedir personas, ¿verdad? O sea, la situación está más difícil por la situación global, por, por cómo está todo. Si uno, no, si, si uno tiene una, un, un, una forma de entrarle a montar un, un, un startup, ¿verdad? A montar tu compañía donde te vas como loco a contratar mil personas, en una situación como, como la actual, hey, vas a quemar mucha plata. Y, y esa es la peor situación en la que uno puede estar. Entonces, al principio yo iba y decía, es que esta persona, este esta compañía tiene 100 personas en este mercado y nosotros tenemos 10. Y yo, bueno, hey, esas 10 personas, si son las personas correctas, pueden tener el mismo impacto que esas 100 personas montando proceso y trayendo producto. Entonces, para mí eso es fundamental. Claro. ¿Y, ¿Y cómo encuentras esas personas? ¿no? Porque en, eh, además, eh, claro, tú llevas a los general managers, entiendo que cada país tiene un general manager y no es lo mismo contratar, entiendo, en Costa Rica, que, que seguramente pues conozca mejor el mercado, conozca gente y tal, que de repente decir, por ejemplo, España, ¿no? ver, tengo que contratar un general manager en España. ¿Cómo haces ese proceso? ¿Cómo te, te desplazas al país? ¿En quién te apoyas? Esa es una, una muy buena pregunta. Hay, hay cosas que, que en la vida a uno lo ayudan a, creer, a crear una red ¿verdad? De, de, de, de personas con las que uno ha trabajado antes. Eh, cuando uno ha trabajado en una compañía tal vez como Uber que tiene presencia global, vos conocés personas en cada mercado. Y en esos mercados, o sea, yo, yo tengo muy buena relación con personas que están en Ámsterdam, De mi equipo de Centroamérica se fueron personas a San Francisco, a Ámsterdam que trabajan en producto, que trabajan en operaciones regionales, en Brasil, en Chile. Entonces, uno tiene de repente, sin darse cuenta, solo por el día a día de su trabajo, ha creado una red de personas muy inteligentes, muy preparadas, muchos de los cuales ya se han ido a otras empresas y han montado sus propios, o sea, han, han sido emprendedores también, o se han ido a trabajar en scale ups o en compañías que ya están creciendo. Entonces, esa red que se crea te permite llegar y decir, hey, mira, estoy buscando a una persona para ayudarme a expandir en Europa. Y, de repente, o, o la persona dice, yo estoy interesado porque tal vez en su momento de la carrera ya lleva mucho tiempo en una compañía o tal vez está buscando entrar a una industria nueva como FinTech. Pero si no y si vos tenés una buena relación con ellos, lo que te van a decir es, yo no estoy interesado, pero tengo estas cinco personas que son excelentes con las que yo he trabajado y te van a recomendar a gente muy, muy, muy buena. O sea, la primera forma en la que yo consigo personas nuevas para la compañía, para Jibs, es con mi red de personas con las que he trabajado antes, que me refieran a personas. Y generalmente son personas que han trabajado ya en compañías de crecimiento, que han montado una compañía que han trabajado en una compañía que era un startup y que ya creció. Entonces, son personas que tienen el perfil y han visto los mismos tipos de problemas a los cuales Jeeves se va a enfrentar porque ya lo, ya lo vivieron. Entonces, ya saben cómo resolver algunos de los problemas que existen. Y ahí, entonces, siempre hay como una matriz ahí de decisión que es, te enfocas en conseguir gente que tenga experiencia en la industria en específico, fintech, que entienda cómo funciona el, el, el mundo de fintech. Te enfocás en personas que entiendan el mundo de los negocios, negocio, negocio, B2B, porque al final, al final, como Jeeves, como estamos en ese, en ese mundo. Eh, que entonces sepa cómo venderle a otras empresas, tenga los contactos en otras empresas, haya hecho ventas. Te enfocás en, en, ese, en esa arista. Eh, te enfocás en que haya manejado un equipo. Entonces, ahí, o sea, ¿cuál es la necesidad para esa región? ¿Vamos a contratar un equipo de 20, 30 personas? ¿Sí o no? ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, ahí es un, es un básicamente... Digamos, una, una toma de decisión, tener diferentes eh, verticales y al final lo que estás tratando de optimizar es alguien, desde mi perspectiva, cuando uno contrata a alguien, uno les da metas, les da retos, pero uno tiene que salirse. Uno, uno no puede estar encima de las personas todo el día. Uno tiene que contratar a alguien que pueda trabajar solo, que pueda ejecutar solo y que pueda escalar procesos solo. Entonces, para mí esa es la prioridad. Yo siempre les pregunto, ¿cómo harías para...? Existe este problema. ¿Cómo haces un proceso para resolver eso? Y, y entonces la persona tiene que pensar qué data necesito, qué tengo que hacer, necesito personas, necesito producto, ¿cómo lo resolvería? ¿Qué tengo que hacer en el corto plazo contra el largo plazo? Y cuando a mí me da una solución o una respuesta a, a esa pregunta, que que la pega toda, yo contrato a esa persona. Porque esa persona va a llegar y va a hacer eso mismo en su día a día. Y entonces va a poder escalarte y entonces vos te multiplicas. Y cuando estás montando un startup, cuando sos un emprendedor, lo que necesitas es multiplicar. Porque si tratas de estar en todo, no vas a estar en nada. Y además, creas una cultura en la cual todo el mundo depende de vos para tomar decisiones. Y así, de morís, te morís. O sea, al final del día, no, no, no dormís y nada se hace sin que vos digas que sí. Y aquí lo que hay que hacer es, es crecer, expandir. Y entonces por eso necesitas personas que sean capaces de tomar decisiones ellos mismos y, como te digo, que sean mejores que uno. Claro. O sea, esta dicotomía que has dicho es interesante. Eh, personas, en vuestro caso, que sean expertas en fintech, en B2B o que tengan otro, ¿tú qué priorizas? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que prefieres en una, en una persona? Aquí eso es interesante porque, digamos, Gilip, eh, el fundador, y, y otras personas de Jibs, discrepamos, discrepamos a veces en, en, en, en qué son las prioridades. Eh, obviamente, una persona que esté en fintech y que tenga experiencia de la industria puede llegar y, y puede decirte, esto lo vi hecho de otra manera diferente y entonces podemos mejorar esto, sin duda alguna. O sea, hay quick wins que van a darse cuenta, y van a poder resolver de una manera rápida que tal vez alguien que no tenga la experiencia de la industria no va a ver. Entonces, el valor que puede agregar alguien que venga de la industria, y que tenga la experiencia es inmediato o mucho más rápido que alguien que no la conozca, porque cuando alguien que llega que no lo conoce, tenés que hacerle el onboarding, tenés que sentarte con ellos, decirles, mira, esto es lo que así se trabaja, esos son los productos, se tiene que hacer un entrenamiento. Ahora, y entonces van a, van a agregar valor un poco más, más tarde, digamos, o sea, va a ser menos inmediato el impacto. Pero si vos contratas a una persona con experiencia de industria, pero que no pueda escalar procesos, que no maneje equipos o que no sepa manejar equipos, terminás en una situación en la cual puede ser un experto, pero no puede ejecutar, no puede manejar el equipo de manera positiva, de repente vas a perder personas. Si los contrataste como gerente general del territorio, vas a empezar a perder personas. Entonces, yo siempre priorizo a los candidatos que tengan la capacidad de escalar, la capacidad de ejecutar, la capacidad de solucionar. Y si hay un candidato que tenga eso y experiencia en la industria, ese es. Pero si solo tengo personas con experiencia en la industria y personas que no la tienen, pero que son personas que pueden escalar los procesos, que pueden ejecutar a escala, Prefiero escoger la persona que puede ejecutar, que ha visto, la, o sea, que ha solucionado problemas similares en otras industrias a la persona que tiene la experiencia. Porque esta persona puede aprender, pero aprender, digamos, temas más fundamentales de cómo operacionalizar cosas es más duro, es un reto más duro, contra aprender de una industria. O sea, yo, yo no sabía nada de FinTech y ahora ya sé, porque llevo un año trabajando en el espacio, pero, y se me dio la oportunidad. Y a mí me parece que eso siempre hay que darse a las personas. Sí, al final mucho, mucho la actitud, ¿no? O sea, gente resolutiva con actitud de, de aprender porque las diferencias de las industrias se, se pueden aprender. Otra cosa que me parece interesante que es, eh, has hablado de cultura, pero claro, como imagino tú, en eh, 24 territorios que decías antes, cada uno su general manager, estáis creciendo muy rápido, ¿Cómo te aseguras que la cultura de Jeep's en cada territorio tenga al menos los elementos comunes que necesitas que tengan? Yo creo que la clave es la comunicación y tiene que ser una comunicación o sea, muy transparente y que sea una comunicación en la cual los equipos locales tengan una voz y que inf o sea, influyan sobre la cultura de la compañía como un todo. Cuando yo entré a Jeep's teníamos ocho personas en, en México Teníamos un par de personas en Canadá, un par de personas en Londres, una persona en Brasil y personas en Estados Unidos. Estábamos completamente en India, completamente distribuidos. La realidad de empezar una compañía en una pandemia es que cuando vos estás en persona, la cultura se, se degenera en el día a día. O sea, uno, uno empieza a generar esa cultura, pero cuando es remoto es más difícil generar esa cultura. Entonces uno tiene que ponerlo como una prioridad. Yo creo que la única forma que se puede generar una cultura cuando existe, digamos, un, una modalidad remota y al final GIFS es completamente remoto. No tenemos oficinas en, en, bueno, en México ya tenemos una, en Londres hay una pequeña, pero al final del día somos en su mayoría remotos. La realidad es que la comunicación y una idea clara de valores culturales que sean sencillos, no puede ser una lista de 30 cosas, porque al final si uno trata de hacer todo no hace nada. tiene que ser Tres a cinco mensajes muy muy muy claros que se comuniquen de arriba para abajo, pero también que en la definición de esos mensajes haya mucho retroalimentación de las personas que están trabajando con los clientes, hablando con los clientes hacia arriba, porque si no, si, si hay una ruptura entre lo que se hace a nivel local contra lo que se dice a nivel global. Ya ahí las prioridades cambian, las personas están andando en diferentes direcciones y eso no funciona. Entonces, tiene que, las personas tienen que estar comprometidas con los valores y la comunicación de arriba tiene que ser frecuente y constante para que se internalice eso. Y también hay que obligar a crear las oportunidades para que las personas se puedan conocer en vivo. O sea, nosotros ahora, la próxima semana, tenemos eventos en México. Entonces, de hecho, eh, el, viene el gerente, que de Europa, que lo acabamos de contratar, que es de España. Sería muy bueno que lo, que lo tengas aquí, Corti, también eh, para que hablas, hablas con él, hables con él, porque tiene un background muy interesante también. Genial. Entonces, se, se, se va a venir a México y yo voy a ir. Va a estar Dilip, el fundador, va a estar todo el equipo de México. Va a venir la gente de producto y entonces aprovechamos para sentarnos y pasar dos días trabajando juntos, alineando las ideas, alineando los mensajes y después cada quien se va a su país. Pero por lo menos ya estamos alineados, sabemos qué es lo que tenemos que ejecutar. Si tratas de manejarlo completamente remoto, se pone muy difícil si no tenés esa comunicación constante de los valores. Entonces, yo creo que para mí eso es fundamental, especialmente porque cuando estás en una compañía que crece muy rápido, eh, no solo en el tamaño del negocio, pero en las personas que hay, se rompe muy rápidamente. O sea, tal vez hay dos personas que entiendan la cultura, pero cuando han contratado a ocho más... Si esos dos líderes no están comunicando la cultura hacia abajo, de repente se dispersa la cultura y ya no existe. Entonces es muy, muy clave tener esa mentalidad de la cultura, es lo fundamental. Qué buenos puntos. ¿Y, y cómo gestionas tú la coordinación de, de todos los general managers? Porque con todos los que hay, ¿son tienes reports tuyos o tienes alguna estructura intermedia? Porque, son, bueno, si son 24 mercados, son mucha gente, desde luego. Claro, no, eso es, eso es una excelente pregunta. Lo que nosotros hemos hecho es regionalizar un poco los países. Entonces, no tenemos un mercado, una persona, sino que tenemos, digamos, una región, una persona. Entonces, por ejemplo... Norteamérica es, digamos, Canadá, Estados Unidos, América Latina, habla hispana, Colombia, Chile, Perú, México, Brasil es su propia región, Europa, Reino Unido. Entonces, lo que tratamos de hacer es regionalizar, tener líderes dentro de cada región, está el gerente general y el gerente general tiene tal vez un country manager en Colombia, que ve tal vez Colombia, Perú, Chile, por ejemplo. Entonces, tratar de no tener tanta... Digamos, ese eh, es, es lo plano, un poco, hacerlo lo, lo más plano que se pueda, menos cantidad de gente y niveles, sino tratar de mantener, o sea, digamos, que no, yo no debería estar a seis niveles de alguien que esté trabajando en el lugar, porque si no, nunca voy a entender lo que está pasando a nivel local. Entonces es, y especialmente para una compañía que está empezando, plano es importantísimo. Lo segundo es tratar de asegurarse que haya algún equipo central que ate los cabos. Entonces, yo tengo cada gerente de cada región, ¿verdad? Pero tengo a una persona que es mi gerente central que, básicamente, su trabajo es operacionalizar procesos a nivel global. Entonces, ¿qué se está haciendo en México? Ah, estamos teniendo esa estrategia de ventas eh, que ha funcionado muy bien. ¿Cuál es esa estrategia? Traigámosla, pongámosla en papel. Agarramos una persona de cada región, trabajan juntos y ¡pum! Lo expandimos a todo el mundo de una manera rápida. Si vos tenés segmentados las regiones sin un hilo que los conecte y vos sos el hilo que lo, que lo conectás, nunca vas a hacer nada. Tenés que tener un equipo especializado en conectar y escalar procesos. Porque si no, cuando te des cuenta, el gerente de, de América Latina va a haber priorizado cinco cosas. El de Norteamérica va a haber previsado otras cinco, el de Reino Unido otras tres y en Brasil otras cuatro. Y nadie va a estar nadando en la misma dirección, todo el mundo va a estar tratando de hacer cosas que tal vez ya se hicieron. Ese tema de reinventar la rueda, eso es constante. O sea, cuando yo entré, todo el mundo reinventaba la rueda. Contratamos a esta persona central de operaciones y esta persona entonces dice, no. Las métricas que se van a seguir y que indican si nos está yendo bien o mal son estas. La forma de calcularla es de esta manera. ¿Necesitas un analista de datos en Norteamérica, en México, en Brasil y en Europa? No. Centralicemos la parte analítica. Todo el mundo tiene acceso. la Transparencia de datos es fundamental. Todo el mundo puede ver la data en todo momento y entender cómo le está yendo comparado con las otras personas. Pero se saca de un lugar, se pone en un lugar, porque si no, o sea, y, y, y todavía nos pasa, de repente, Alguien en México saca un número y alguien en Europa saca el número y los números lo sacaron de diferentes lugares. Están tratando de tener el mismo número y los números no, no son los mismos. Ah, ¿quién tiene razón? Eso hay que eliminarlo porque entonces la gente retrabaja, retrabaja, retrabaja, retrabaja. No. Esta es la base de datos. Este es la realidad y todo el mundo refleja esa realidad. Y entonces eso ayuda mucho. A mí me encanta ese tema de, de, de la data y cómo si uno no tiene un, un, una eh, fuente de verdad, ¿verdad? Un search of truth, como dicen en Estados Unidos, te genera un montón de problemas. Y si todo el mundo quiere hacer de todo, te genera un montón de problemas. La, la, cuando uno está empezando, uno necesita lo que dicen generalistas, personas que puedan llegar y entrarla todo. Porque tenés pocos recursos, entonces necesitas que la gente pueda llegar y atacar diferentes problemas. Cuando ya vos estás un poquito más en una época de, de escalar y donde ya uno pueda requerir más especial, especialización, tenés que contratar personas que puedan especializarse un poco más. Porque, digamos, si todo el mundo quiere ser Messi, nadie mete gol. O sea, porque al final del día todo el mundo está haciendo lo mismo. Pero si vos tenés defensas, tenés personas que atacan, tenés medio campo, entonces ahí ya se distribuye, se juega en equipo y se ejecuta mejor las cosas. Entonces, es muy duro darse cuenta cuando hay que hacer esa transición de todo el mundo es un generalista a ya necesito especialización. Y uno... Si uno se equivoca y empieza a especializar muy rápido, de repente se hace burocracia, demasiadas personas que tienen que tomar las decisiones, se lentece el proceso. Ese balance, para mí, es lo más importante al escalar un negocio. O sea, uh -huh. moverse rápido y eventualmente generar procesos, pero siempre empujar y retar a las personas del equipo de decir, estamos metiendo demasiado proceso, deberíamos movernos más rápido. O estamos cometiendo demasiados errores y deberíamos meter un proceso. Y entonces esa, esa dinámica, ¿verdad? Es, es, un, es un empuje y estire de, de, de, de, de digamos, de un, de un fino balance que te permite, si lo haces bien, siempre ir escalando, siempre ir creciendo el negocio. Y cuando hay que poner marcha atrás y decir, mira, tal vez acá atrás dejamos unos esqueletos en el closet, como dicen esqueletos en el closet, ok, pausemos, vamos para atrás, arreglemos, tal vez no crecemos tanto en este momento, pero arreglamos. Y cuando uno se pone a pensar en un momento de mercado como el de ahora, ese es un buen momento para decir, ok, el crecimiento tal vez va a ser más duro. Entonces, ¿por qué no le dedicamos recursos a arreglar los fundamentos? Sí, crecemos todavía, hay que seguir creciendo, o sea, hay que demostrar crecimiento. Pero hay una buena oportunidad para también arreglar temas más fundamentales, ¿verdad? Que tal vez antes no teníamos como prioridad porque el crecimiento estaba ahí. Ahora, ¿el crecimiento es tal vez más limitado? Bueno, pum, uno hace un, un, un cambio de estrategia un poco, enfocarse en cosas que tal vez uno pueda resolver más internamente y ya cuando el mercado se normalice, pa, ya el, la escala que puedas conseguir de crecimiento es más grande todavía. Claro. Eh, entiendo que alguna vez puede ser hasta normal eliminar procesos, ¿no? Es decir, ¿alguna vez te ha pasado a tener que decir, venga, vamos a cargarnos esto? Claro, total. O sea, hay muchas veces, o sea, por ejemplo, eh, con fuerzas de ventas, la, la definir la estrategia de compensación correcta es muy difícil especialmente cuando tenés un producto o sea o una plataforma que es multiproducto porque hay productos que te generan crecimiento pero tal vez no generan tanta rentabilidad hay otros que son más rentables pero que tal vez es más difícil de vender entonces dependiendo de cómo vos estás incentivando al equipo de ventas van a hacer vender algunas cosas otras no y eso siempre cambia. O sea, yo llevo 10 meses, casi un año, eh, aquí en Jeeves. Hemos cambiado el proceso de compensación de ventas dos tres veces. ¿Por qué? Porque las metas cambian. Entonces, sí, es, es, es, es estresante para las personas en, en, en el territorio que están haciendo las ventas. Pero al final del día tenemos que alinear los incentivos. Y si los incentivos no están alineados, entonces se van a vender cosas que tal vez no son las cosas que uno quiere vender. O sea, las cosas se complican. Entonces, definitivamente... Hay que destruir procesos de vez en cuando. O sea, eh, la forma en la cual las personas entraban a la plataforma cuando yo entré a Jive era un proceso que era un poco no tan escalable manual. Entonces entramos, hicimos un proceso escalable, nos pasamos a una plataforma de CRM diferente, automatizamos un montón de cosas y eso, eso nos costó tres meses. Acabamos de establecerlo hace dos tres meses, pero hay mejoras que se pueden hacer y ya sabemos que el proceso que se montó aquí me va a llegar al 60%, pero no me va a llegar al 100%. Entonces ya estamos destruyendo ese proceso para hacer uno nuevo porque sabemos que nos va a traer más rendimiento. Entonces eso es, eso es iterativo y es constante. Es continuamente mejorando todo lo que tenéis que hacer. Ya vamos a ir entrando a la, la parte final. Eh, siempre me gustan las, las entrevistas, preguntar un poquito más de temas un poquito más personales en, concreto, en tu caso me gustaría conocer el, porque no lo conozco para nada el ecosistema startup en Costa Rica, es decir, ¿cómo ves el mundo del emprendimiento digital en Costa Rica? Eso es interesantísimo eh, yo obviamente soy apasionado por, por, por Costa Rica y, y no por, solo por Costa Rica sino por, por Centroamérica eh, lo, que, lo que ocurre mucho, ahí yo me, puedo, me voy a poner muy emocionado acá lo que ocurre mucho es que la inversión siempre se busca por la oportunidad grande, como decíamos, ¿verdad? Entonces, los, las compañías de venture capital en Estados Unidos dicen, ah, ¿cuáles mercados son interesantes? México, Brasil, Colombia, Europa, India, oportunidad grande. ¿Y todo lo demás? Ah, no, no funciona. No, eso no, no, no vamos a invertir ahí y entonces muchas veces el emprendimiento en mercados más pequeños nace desde el mismo mercado entonces en centroamérica en Costa Rica lo que se ha visto es que familias digamos que tienen mucho poder adquisitivo o empresas que digamos que, que ya han crecido y que son que, que tienen cash flow interesante, están empezando a generar y jugar ese papel o rol que juegan eh, las compañías de venture capital en el resto del mundo. Entonces, hay inversión interna, pero ya ha traído rendimientos. O sea, si yo me pongo a pensar, ahorita en Costa Rica, deben haber tres o cuatro eh, VCs más pequeños que invierten en compañías y uno no tiene que tener un modelo que funcione en Colombia. Uno puede tener un modelo que funcione en Costa Rica y puede después crecer a Colombia y puede crecer a otros países. Y si uno se pone a pensar en Centroamérica como, un, como una región, es más grande que Colombia al final del día en términos de, de población. O sea, Guatemala es enorme. O sea, hay mucha oportunidad ahí. Y si uno soluciona un problema en uno de esos mercados, ese problema se puede solucionar en los otros de América Latina, por ejemplo. Entonces hay mucha escala en ese sentido. Entonces para mí siento que se, le, se, se, se minimiza o no se ve, no se, no se ven las oportunidades en esos mercados y se pierden ideas muy interesantes. Eh, hay ejemplos, eh, hay una compañía que se llama Hugo, que es una compañía eh, salvadoreña, que empezó, que creo que, si no me equivoco, no sé si ya hicieron exit, pero han crecido un montón, sacaron a, a, a algunos jugadores más grandes de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, o sea, básicamente ellos se especializaron en el tema de, de logística de comida y, y, y Uber Rapid entraron y no, no lograron competir, o sea, ya, ya tenían el mercado, y entonces esas oportunidades muchas veces se pierden, porque no hay esa mentalidad de ah, hay un mercado pequeño, entonces por ende no puede haber una buena idea. Mentira, hay muy buenas ideas y esas ideas se van a perder si las personas no invierten. Entonces, digamos, yo, yo, yo ahora que estoy en este ecosistema quiero ayudar a los emprendedores en estas regiones porque las ideas son importantes, son muy buenas y, y ya he invertido yo en un par de compañías que, que, que han tenido muy buenos resultados y es porque nadie los ve y, y entonces generan también una oportunidad para que internamente se genere ese ecosistema de, de Personas en mercados pequeños ayudando a crecer el sistema de emprendedurismo. Y en Costa Rica era, era sorprendente. Yo me acuerdo cuando lanzamos Costa Rica, se lanzó El Horizonte en Brasil, ¿verdad? Que es una ciudad enorme, al mismo momento para, para Uber. Y eh, me acuerdo que decían, no, no, Costa Rica máximo va a llegar a, no sé, voy a tirar un número, 50,000 viajes en los, en, al primer año y por semana, y eso es un gran logro. A los cuatro meses estábamos en... 300,000 viajes. ¿Y por qué? Porque hay un mercado que es digital, las personas entienden cómo usar la tecnología, el nivel educativo es alto, la penetración de tarjetas de crédito y métodos de pago digitales es enorme. Entonces, tenés, al final se convirtió a Costa Rica en este, es la joya de la corona de Uber, porque era, era el país con penetración per cápita de uso más alto de la plataforma a nivel mundial con Singapur. Y entonces, si uno se pone a pensar en eso, uno dice, bueno, sí, Costa Rica son 5 millones. Pero si uno puede agarrar el 50% de 5 millones o puedo agarrar el 5% de 20 millones en otro lado, es una mejor inversión ese 5% es, eh, eh, Costa Rica. Entonces, eso es algo que la gente no piensa. Y, y hay que entender esas dinámicas de mercado para poder tomar las decisiones correctas. Porque si no, uno obvia una oportunidad de oro en un mercado que en papel puede ser más pequeño, pero que al final te va a generar más réditos. Mm. Me gusta porque aparte has dicho cosas chulas que, que a lo mejor no conocemos desde aquí, ¿no? Por, por, por ejemplo, penetración de tarjetas de crédito. Por, a lo mejor pensamos en, en México, donde, donde eh, los métodos de, bueno, en otros países de Latinoamérica, donde los métodos de pago de tarjeta de crédito no, son tan, no están tan extendidos. Exacto. Y es curioso, ¿no? Como cada uno de los mercados de Centroamérica o Latinoamérica, pues, tiene sus características y hay que conocerlo muy bien. Exacto. Eh, Andrés, eh, dos, tres ejemplos de startups de Costa Rica o que hayas invertido, que te gusten particularmente como para, para que las demos a conocer. Ok, buenísimo. Entonces, eh, hay una en El Salvador que se llama Q, eh, que montó eh, el, el gerente de Panamá y Caribe, que trabajó conmigo en Uber. Eh, es una compañía eh, de tarjetas de crédito, de, de, de POS. Eh, una de las cosas más importantes, yo creo, eh, es un poco en países como El Salvador y Guatemala, la penetración de métodos de pago digitales más en las afueras de las ciudades, ¿verdad? O sea, en áreas donde tal vez no llega tan fácilmente y que los bancos no priorizan. Entonces, eso es de democratización de métodos de pago que me parece muy, muy, muy, muy, muy, interesante y que eh, ahí han tenido muy buen crecimiento y expansión. Entonces, creo que esa es, esa es una que definitivamente me parece muy interesante. Y después en Costa Rica creo que hay diferentes bicis ahorita que están invirtiendo en diferentes cosas. Hay una compañía que se llama Caricaco que también tiene una penetración bastante grande y después hay otra compañía que eh, se llama, uy, se me olvidó el nombre, pero que está creciendo mucho, déjame yo lo, lo pienso y te mando unos ejemplos ahorita Perfecto, perfecto, luego lo, lo pongo eh, y ya última pregunta para, eh, y esta sí que es como más personal ¿Cómo, cómo has tenido que crecer tú a nivel personal pues para, para hacer frente al crecimiento profesional? Porque claro, entiendo que eh, eh, cuando has estado liderando equipos en Uber, ahora que estás en Jeep, el nivel de presión que tienes es muy fuerte, ¿cómo has tenido tú que evolucionar para, para ser capaz de gestionar esta presión, para estar a la altura? Mira, uno tiene que ser bueno segmentando, en el sentido de que uno tiene que separar lo profesional de lo personal dentro de lo que se pueda. Si hay una cosa que se tiene que ejecutar mañana, yo voy a estar ahí dándole 100 horas trabajando toda la semana para que algo salga porque se necesita hacer. Pero las presiones generalmente son como montañas rusas suben y bajan, ¿verdad? Y hay picos y hay valles. Cuando uno está en el pico, uno tiene que entregarlo todo. Pero cuando uno está en el valle, si uno artificialmente se trata de poner en el pico y seguir ejecutando, lo único que uno logra es que uno se queme. Y cuando uno se quema, no funciona. Entonces, yo lo que trato de hacer es identificar claramente cuando hay un valle y tomar la decisión proactiva de decir, en este momento yo puedo observar la computadora a las 6 pm y entender que no voy a causarle daño a la compañía ni el crecimiento de la compañía y que tengo un equipo que pueda ejecutar estas cosas por mí. Y darle el espacio al equipo para cuando ellos necesitan hacer lo mismo, yo, si he tenido mi descanso, puedo asumir eso y ayudarlos a ellos a tener ese descanso. Porque mucho de lo que pasa en los startups y en las compañías que están en forma de crecimiento, es que todo el mundo se quema, se quema, se quema, se quema y cuando se da cuenta, se quemó. Y cuando se quemó, vas a renunciar, te vas a ir, eh, no vas a, a, a dar lo, lo más que puedes dar. Entonces yo hago ese esfuerzo muy, pero tiene que ser consciente. Si uno, si uno, no, si uno no es consciente, te, van a, te va a llegar un mensaje de alguien que te va a poner a hacer algo, te va a llegar un mensaje de la otra persona. Ahora con WhatsApp es increíble. O sea, ya ahora mi, mi, mi, mi vida personal es, es mi trabajo porque WhatsApp todo está combinado. Entonces... Si uno no es proactivo ahí, uno se va a quemar y entonces para mí siempre la clave es identificar si estoy en un valle y tomar el momento para no descansar. Voy a hacer las cosas que tengo que hacer, pero voy a poder tener tiempo para ir y tal vez el fin de semana me voy a ir a la playa o voy a hacer un, un hike ahí, una, una caminata de 30 kilómetros, me voy a la montaña más alta de Costa Rica, me desconecto del teléfono dos días y vuelvo refrescado para poder seguir haciendo las cosas. Porque si no uno no da la talla a largo plazo y aquí no es, no es, un, no es, un, no es una carrera de 100 metros, es un, muchas veces una maratón, ¿verdad? Y, y si uno se quema a medio camino, no termina la carrera. Qué buen consejo para marcar, totalmente de acuerdo, ¿no? que muchas veces aparte forzamos artificialmente. Eh, si alguien, los que nos hayan escuchado hasta aquí, que seguro que les ha encantado todo lo que has contado, te quiere seguir, te quiere contactar, ¿por, por dónde te pueden seguir? ¿Por, por dónde eres activo? Estoy, estoy empezando en Twitter apenas, así que ahí, ahí les paso mi, mi, creo que es Chandy, eh, ahí, ahí les paso el, el handle. Eh, estoy también en LinkedIn, ahí estoy más activo por el momento, pero yo diría que Twitter y, y LinkedIn son los dos en los que estoy participando más. Ah, genial, Andrés pues muchísimas gracias por, por este rato porque ha sido una auténtica masterclass de, de, de internacionalización y, y de tu experiencia vital yo creo que, que has vivido varias vidas entre V y lo que estás viviendo en Jeeps así que muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, muchas gracias por ti ahí cuando esté en España nos, nos vamos a tomar un cafecito una cañita eso es, un café caña, una comida de todo y compartimos mucho más excelente, buenísimo y a los que nos estáis escuchando pues muchísimas gracias hasta la próxima semana y un fuerte abrazo